Arrestaron a actor de Empire por fingir ataque racista y homofóbico. Jussie Mollet había denunciado que dos sujetos lo golpearon y le tiraron la bandina por ser afroamericano y gay. El joven fue detenido acusado de contratar a dos personas para que lo ataquen. Más detalles en la nota. El actor afroamericano Jussie Smollett, que interpreta a Jamal Jones en la serie Empire, fue arrestado luego de que fingiera un ataque racista y homofóbico. Mollet había denunciado que dos sujetos lo atacaron en Chicago y le arrojaron la bandina. Sin embargo, luego de investigar comenzaron a surgir varias contradicciones. La policía crea que el actor le pagó a dos hermanos nigerianos para montar el ataque. Antoni Guglielmi, portavoz de la policía, señaló que el actor estaba acusado de alteración del orden público barra presentar una denuncia falsa a la policía. Finalmente Smollet fue arrestado este jueves. Al igual que cualquier otro ciudadano, se presume la inocencia de Smollet, sobre todo cuando ha habido una investigación como esta. En la que la información, tanto verdadera como falsa, ha sido filtrada numerosas veces, aseguraron sus abogados en un comunicado. Los hermanos que participaron del ataque fueron captados por cámaras de seguridad cuando compraban máscaras de esquí. Se trata de Ola y Abel Osundairo, quienes trabajaron como extras en Empire. Los nigerianos abandonaron Estados Unidos después del ataque. La cantante Cardi B criticó duramente a Jussies Smollett luego de conocerse la noticia. Estoy realmente decepcionada de Jussie Smollett, o como mierda se llame. Estoy realmente decepcionada de él. Siento que jodió el mes de la historia negra, hermano. Maldita sea, dijo en un vivo de Instagram. En Chicago, el actor estadounidense Jussie Smollett, célebre por su participación en la serie Empire. Fue arrestado por la policía local tras ser acusado de presentar una denuncia policial falsa para incrementar su salario en Fox. Xmoyed, explotó el dolor y la ira del racismo para promover su carrera, apuntó Eddie Johnson, superintendente de la policía de Chicago en un punto de prensa cuyas declaraciones reproduce BBC Mundo. Smollett pagó US$ alrededor de 2.294.000 pesos para montar este ataque y en el proceso arrastrar a la reputación de Chicago al lodo, apuntó. De acuerdo a Johnson, el actor trató en un primer momento de ganar atención enviando una carta falsa con lenguaje racial, homofóbico y político, a los estudios Fox, etc., Este truco publicitario es una cicatriz que Chicago ciertamente no merece, apuntó el superintendente. De acuerdo a declaraciones de Anthony Guglielmi, vocero de la policía, el actor fue arrestado tras una denuncia por alteración del orden público y presentar una denuncia falsa a la policía. luego que afirmara haber sido víctima de un ataque racista y homofóbico. Según la declaración policial del intérprete, el hecho había ocurrido a fines de enero a manos de dos hombres afroamericanos, Quienes lo habían golpeado mientras le proferían insultos racistas y homófobos para luego lanzarle cloro y atarle una cuerda al cuello. En el mismo punto de prensa, Johnson urgió al actor a disculparse ante la ciudad que manchó. Celebridades, comentaristas e incluso candidatos presidenciales mostraron empatía tras algo que fue coreografiado por un actor. Et me queda rondando en la cabeza la pregunta, ¿por qué? Apunto. Para el superintendente. La respuesta a la pregunta se encontraría en el relato que habría entregado el actor a uno de los hermanos involucrados en el montaje, que estaba insatisfecho con su salario en Fox. Para Smollett, no se trataba de dos desconocidos, el primero es su personal trainer y ambos participaron como extras en Empire. Como cualquier otro ciudadano, Smollett disfruta de la presunción de inocencia, particularmente cuando ha habido una investigación como esta en la que la información, tanto verdadera como falsa, se ha filtrado repetidamente. ¿Qué? Comentaron los abogados del actor, Todd Pug y Victor Henderson en un comunicado. Según medios locales, los sospechosos Ola y Abelos Sundario afirmaron que Smollet estaba disgustado porque una carta amenazadora que había recibido anteriormente en los estudios de Chicago donde se filmó Empire no había tenido la repercusión suficiente. Arrestaron a actor de Empire por fingir ataque racista y homofóbico.